En la religión se habla mucho del amor. La palabra amor constituye en la liturgia católica el eje principal de casi todos los sermones. No es menos frecuente que un gran número de predicadores y pastores evangélicos hablen sobre todo del amor de Dios más que de su santidad y de su justicia. La idea del amor engloba prácticamente el tema principal de muchas canciones, historias y películas. Y la actuación caritativa de un gran número de ONG es motivada por el principio de la solidaridad y el amor al prójimo. Sin embargo, la solidaridad no es sinónimo del amor. Es decir, una buena acción que en apariencia es pura no garantiza siempre la pureza del corazón. A veces se esconden detrás de una buena acción intenciones muy malignas y perversas. El amor es el centro de la fe cristiana, ya que Dios es un Dios de amor. El amor es también el corazón del evangelio puesto que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz fue un acto del amor de Dios para la salvación del hombre. Sin embargo, no debemos caer en un sentimentalismo religioso basado sobre el error de un evangelio falso que nos presenta la verdad solo a medias. Si se habla del amor de Dios, hay que hablar también de su santidad, de su justicia, de su rigor y de su firmeza. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor, pues hay que hablar de la exigencia del amor de un Dios que ama, pero que también exige la obediencia. Y si exige la obediencia, desde luego castiga la desobediencia. El amor es la más grande de las virtudes del carácter humano. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13, se dice, «Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de todos es el amor». El apóstol Pablo enfatizó diciendo, «Si nos falta el amor, no somos nada». Pero tenemos que entender que este amor va más allá del humanismo religioso que pone al hombre en el lugar de Dios. Este amor también va más allá de la oración final de un sacerdote católico que dice al final de su mensaje que os améis unos a otros. Nadie puede pretender amar a su prójimo sin amar primero a Dios, puesto que de Dios emana el amor pues el que ostenta ser altruista sin tener a Jesús en su corazón es un hipócrita. Por otro lado, amar a Dios va más allá de una simple aceptación intelectual de la fe cristiana. Se trata más bien de una disposición interna que nos lleva a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente. Jesús dijo que este es el primero y grande mandamiento. Es este amor que nos hace obedientes a Dios, o sea, no viviremos en el pecado porque amamos a Dios. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y finalmente si amamos a Dios con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, seremos también capaces de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El inverso es pura hipocresía. Tenemos que amar primero a Dios, de todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Este amor es la obediencia. Y esta obediencia es el deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios.